Vamos a hacer un ejercicio, se trata de escribir un programa PHP que almacene un nombre de una cookie y presente un link a otra página en la que se muestre el contenido de la cookie. Puedes hacerlo un poco más interesante para que el programa reciba el nombre que tiene que almacenar desde un parámetro de la URL. Te doy 10 minutos para que lo pienses vos y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Bueno, este es el archivo index.php que lo que hace es recibir el nombre por el get. Después hago un set cookie, el nombre, el nombre de la cookie va a ser nombre, con el contenido de lo que me haya ingresado el usuario. Y después le pongo el time más 24 por 60 por 60. 24 por 60 por 60 son 24 horas expresadas en segundos. Y recordad que time lo que me da es la fecha de hoy expresada en cuántos segundos pasaron desde el primer día de la época UNIX, que es el primero de enero de 1970, con lo cual time más 24 por 60 por 60 me da un día a partir de hoy. Por último voy a dejar un link hacia otro archivo al que llamé vernombre.php con la leyenda siguiente. Vamos a ver el vernombre que es muy simple. Es un HTML que lo único que hace es mostrar un eco, perdón, un hola, y al lado un eco del de valor que venga de la cookie. Vamos a verlo en el navegador. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a la página localhost 8080-index.php y le voy a pasar un nombre. a ver qué pasó con la cookie y ok acá tenemos el set cookie que expira mañana y ahí vemos la cookie está bien voy a darle al siguiente y ahí me saludo con hola Mauro